Gracias, señor Presidente. Nuestro grupo va a apoyar esta, mo esta moción. Quiero agradecer la predisposición del Grupo Parlamentario Vasco y de la mayoría de los grupos para parlamentarios para consensuar el texto final de, de esta moción. Miren, yo soy de San Adrián de Besós, una ciudad situada entre Barcelona y Badalona, cuya población civil, principalmente los barrios obreros, también fueron bombardeados en diversas ocasiones durante 1938 por la aviazione legionaria italiana, aliada de Franco con terribles resultados y en aplicación del concepto estratégico de guerra total aérea, según la cual la retaguardia se convertía también en objetivo militar, para así desmoralizar a los combatientes y hacer acelerar la rendición. Muchas fueron las ciudades bombardeadas y devastadas por los fascistas, no solo Guernica, sin olvidar su simbolismo universal. Muchas de ellas en Cataluña, Tarragona, Reus, Flix, Amposta, Tortosa, El Perelló, Lampolla, Ampolla, San Vicente de Carders, Sitges, Badalona, Manresa, Granollers, San Feliu de Guíxols, Palamós, Figueras, Corbou o Por de la Selva, así hasta 140 poblaciones catalanas. La ciudad de Barcelona padeció un verdadero asedio entre el 13 de marzo de 1937 y el 26 de enero de 1939. Durante este periodo se registraron unas 400 alarmas y unos 200 ataques aéreos, que destruyeron total o parcialmente unos 6.000 edificios y causaron la muerte directa a más de 2.750 personas y heridas a más de 7.000. El número de víctimas superaría las 4.000 si se contabilizasen las personas que murieron posteriormente a causa de las heridas padecidas durante los bombardeos. También fueron bombardeadas sistemáticamente las ciudades de Madrid, Durango, Santander, Almería, Castelló, Sagunto, Valencia, Águilas, Alacán, Alcoy, Cartagena, Albacete o Almería, entre otras muchas. Entendemos el símbolo universal de Guernica, y la que tiene para el grupo parlamentario que ha presentado la moción, pero queremos añadir en esa responsabilidad y en esa condena a todos los bombardeos contra la población civil y ciudades y pueblos de España realizados por el ejército golpista y sus atláteres fascistas y, en definitiva, por el sufrimiento injustamente causado por el franquismo. La responsabilidad del bombardeo no fue del Gobierno entonces vigente, al contrario, fue de los golpistas, un grupo de militares que dio un golpe de Estado contra un Gobierno elegido democráticamente, si bien estos ostentaron el Gobierno del Estado español durante los siguientes trágicos 40 años. De ahí la enmienda consensuada por la mayoría de grupos. Esperemos que todos los grupos apoyen esta, mo esta moción, especialmente el Grupo Parlamentario Popular. ¿O ven algún problema en la enmienda de modificación pactada por los demás grupos parlamentarios? ¿Instar al Gobierno a que reconozca la responsabilidad del ejército sublevado y del posterior Gobierno franquista del ataque, daño y sufrimiento causado por el bombardeo de Guernica como símbolo de todos los ataques aéreos contra la población civil? ¿Qué tiene de partidista o de bandos? Pregunto nos bueno, van a decir también que esta moción es un acto de excesiva radicalidad, como justificó su rechazo a convertir el 18 de julio en el día oficial de condena de la dictadura, en 2013. ¿Ustedes no quieren que se les identifique como herederos, herederos del franquismo? Pues demuéstrenlo, es bien fácil apoyando esta moción. Es hora ya de dar memoria, reparación y justicia a aquellas víctimas y recordar además a Europa su gran deuda pendiente con ellas, y la aprobación de la moción no es más que un pequeño paso en esa dirección. Seguimos con miles de personas asesinadas, enterradas y de identificar todavía en fosas comunes, con lo que únicamente nos supera Camboya en el ranking mundial de desaparecidos forzados. El prestigioso historiador, Paul Preston ha señalado que no existe equivalente en Europa respecto a la intensidad y duración de estas atrocidades de Estado, porque las afrentas a la memoria, a la búsqueda de la verdad y la justicia continúan a día de hoy, cercenando el presupuesto de la ley de memoria histórica o impidiendo la investigación de los crímenes franquistas. No solo hay que exigir al Estado estos reconocimientos, hay que exigirle que cumpla de una vez las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, que dice que los Estados deben legislar para impedir violaciones de los derechos humanos, investigarlas de forma eficaz, rápida, completa e imparcial, dar a las víctimas un acceso equitativo y efectivo a la justicia y proporcionar a las víctimas recursos eficaz, eficaces incluso reparación. El reforzamiento de los valores democráticos y de defensa de las libertades exige el conocimiento de la verdad la reparación de las víctimas y la persecución de todos los actos que hayan supuesto graves violaciones colectivas de los derechos humanos. Y ese es el único camino. Gracias.